de etcétera, como ustedes saben nosotros constantemente nos esforzamos precisamente para mantenerlos informados desde la perspectiva de usuarios siempre eh, queremos saber qué es lo que está pasando en el mercado cuáles son las novedades qué cosas llegan qué cosas cambian y sobre todo cómo nos impactan por lo mismo hoy hemos invitado a nokia latam representada por el mismo Hola, no. Para que nos cuente qué, qué está pasando con la marca en el mercado, qué novedades va a traer. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo Hola, estás? Felipe, ¿qué tal? Muy bien, gracias, qué gusto volvernos a, a ver y hablar. Perfecto, Juan, ¿Cómo, ¿cómo están las cosas por allá? ¿En qué país estás ahora? Estoy en Estados Unidos en este momento. Bueno, perfecto, Juan, cuéntanos un poco. ¿Qué, ¿En qué va Nokia? O sea, ¿qué cosas han lanzado sí, por, qué? No han lanzado por qué. Últimamente han mostrado cosas muy nuevas, bastante diferentes, sobre todo a nivel de series, ¿no? Cuéntanos en qué va eso. Sí, uh, hemos cambiado la forma de, de, de nombrar nuestras series. Pasamos del esquema que habíamos creado inicialmente de números con... Números de familia con una extensión a tres nuevas familias. Tenemos la familia C, que es una familia del segmento de entrada, equipos asequibles eh, para personas que quieren, quieren un equipo básico, pero que quieren posiblemente un equipo básico y avanzar en algunas características. Eh, luego tenemos la familia G, que es, una nueva, es la familia eh, donde tenemos las características de un, de, de, todos los equipos Nokia donde teníamos uh, acostumbrados a todos nuestros eh, eh, clientes, donde son los equipos Android One con actualizaciones de, de mensuales de seguridad, actualizaciones de sistema operativo por dos años, eh, algunos con certificación eh, Android Enterprise Recommended. Y luego tenemos la familia X. En la familia X tenemos los equipos de un segmento más alto en la gama. donde te, Ahí tenemos los equipos 5G, tenemos equipos con mayores características, con, con los lentes, con la imagen de size, con uh, procesadores un poco más, más potentes, con otras configuraciones de memoria RAM más, más grandes y ahí tenemos familias dentro de la familia X productos nuevos como los que anunciamos recientemente que aún no están en Colombia pero que, que posiblemente van a estar en el futuro. Bueno Juan, y una de las cosas que nos preguntaban es ¿qué productos van a llegar? Porque ya hemos visto que han llegado varios pero hay un producto en particular que es como, por así decirlo, el más resistente de todos, que la gente se pregunta si en algún momento llegará o no. Entonces enumeremos cuáles están actualmente en el mercado y cuáles creemos que están por llegar, Juan. Cuéntenos ese hashtag. Bien, en el mercado tenemos, eh, tenemos desde los feature phones, tenemos feature phone 2G, feature phone 4G con voz sobre LTE, tenemos el Nokia 215, el Nokia 225, Luego tenemos Feature Phones con WhatsApp, que es el Nokia 6300. Son equipos, los Nokia los Nokia 215 es un equipo de 99 mil pesos, el Nokia 6300 de 149 mil pesos con WhatsApp. Y luego comenzamos a avanzar en los smartphones Android. Tenemos el Nokia C01 Plus, un equipo en el segmento de entrada, 5.5 pulgadas, configuración 1.32, eh, básico, pero muy, muy eh, interesante para las personas que quieren un equipo asequible. Eh, luego seguimos creciendo eh, y pero tenemos bueno, el C20. Una pregunta sí. rápida y, y usted me va a corregir. ¿Es correcto que yo diga que esos equipos son las populares flechitas o, o el Future Phone ya, ya es una evolución más allá de un escalón. Bueno, de, de, depende de cómo se vea, porque digamos que, que ese es el nombre que, que se le ha dado toda la vida en Colombia, o se le Ajá. tienen otros nombres dependiendo del país. Eh, tienen ese factor de forma, son, son equipos barra, pero la diferencia de los nuevos, como el 215, como el 6300, es que tiene ese factor de forma que es muy apreciado por muchas personas, personas mayores, perfectos también para niños, perfecto como segundo teléfono para un detox, una desintoxicación digital, eh, pero son equipos con innovación, son equipos 4G, son equipos que soportan voz sobre LTE, eh, entonces tienen una calidad de voz absolutamente perfecta, voz de alta resolución, eh, y, y, y como digo son alternativas. Son, hay muchas personas que no que no quieren un smartphone, que quieren un, un feature phone, y hay muchas personas que quieren tener la oportunidad de no estar conectadas todo el tiempo. Eh, hay hay algunos casos eh, de pronto entre personas de de, de de periodistas en Colombia que abiertamente han dicho que ellos utilizan tablet, pero no de teléfono prefieren un teléfono feature phone para poder disfrutar de su tiempo, para poder leer los libros. Para esas personas están esos feature phones. Y luego Pero, Juan, están los smartphones. ¿no se, ¿No se hablaba de algunos de esos feature phones que tenían inclusive aplicaciones de mensajería muy usadas a nivel mundial? Sí, sí. El, el Nokia 6320 que tenemos en Colombia, eh, tiene soporta WhatsApp, soporta aplicaciones de Google, Google Maps, Google Assistant, tiene tienda de aplicaciones. Es un equipo bastante interesante en ese sentido, en que inclusive sirve para un detox digital sin estar totalmente desconectado. ¿Por Porque yo puedo seguir con mi WhatsApp, sigo conectado, WhatsApp con voz, voz sobre, sobre WhatsApp, eh, pero me cabe en el bolsillo, la batería me dura 30 días. Creo que es perfecto, por ejemplo, también para el segundo teléfono. Cuando hay personas que, no, que quieren tener un segundo teléfono, no un dual SIM, eh, posiblemente el segundo teléfono puede ser un 6300 Llevarlo en el bolsillo eh, junto con el smartphone y, y, y no es no es como llevar dos smartphones y el peso O cuando salen a hacer deporte, a trotar, es un equipo perfecto para eso Ok, ¿y sigue siendo igual de resistente a los Nokia que conocimos hace un sí. tiempo? Sí, sí, sí sigue siendo igual de resistente Como decía, la batería sigue durando 30 días en stand-by, eh, son, son equipos bastante interesantes, y H&M de Nokia es líder en esa categoría a nivel mundial. Nosotros seguimos desarrollando esa categoría, eh, tenemos diversos factores de forma, no todos en Colombia, y, y, y digamos que tenemos muchos consumidores fieles en muchas regiones del mundo, en, en África, en Europa, que hay inclusive versiones super premium de los Future donde muchas personas no les gustan los smartphones. Digamos que, que prefieren tener un, un a tener un smartphone, pero quieren tener un equipo premium y, y también hacemos esas versiones eh, en Europa. Fantástico. Ahora sí sigamos entonces con la otra serie. Bien, entonces con la serie C, que son los los smartphones Android, ahí vamos desde el segmento de entrada C01 Plus, que está en Colombia. Estaba el C1 Plus, ahora el C01 Plus, nombres muy parecidos, pero son equipos muy parecidos. Eh, luego tenemos el C20, un equipo interesante también porque ya hablamos ya de pantalla grande, pero un precio súper asequible: 349 mil pesos con pantalla de pantalla 6.5 pulgadas, con 2 GB de RAM, tre, eh, eh, 32 de ROM. Eh, es un equipo interesante para también para personas que están. Y, entrando o para personas que no quieren gastar mucho en su equipo. Y de ahí comenzamos a subir. Tenemos después los equipos de la familia G, tenemos el G10, un equipo también de, de, de lo que estamos acostumbrados con, con, con estamos acostumbrados a las personas. Es, de, es el equivalente a la familia por ejemplo, del 2.4 es como el sucesor, el G10. Okay. Es un equipo con pantalla de 6.5 pulgadas, una batería muy grande de 5.000 eh, miliamperios que, con el que garantizamos tres días de duración de la batería, cámara triple, 3 gigas de memoria, 64 de almacenamiento. Eh, un equipo bastante interesante. Por aquí debo tener al, uno de esos. Sí, creo que es este. Equipo interesante, muy, muy agradable en la mano. Eh, lo vuelvo a mostrar mucho mejor. Ajá. Muy agradable en la mano. Eh, y con muy buen desempeño. Tiene un procesador octacore core de MediaTek, el G25. Y ahí y seguimos avanzando. Tenemos el G20, que es el hermano mayor del G10. Tiene un procesador más potente, un G35 de MediaTek octa-core. Tiene una configuración de memoria mejor de 4 GB de RAM, 128 de ROM, cámara cuádruple con 48 megapíxeles. Eh, también una batería de 5000 mAh con 3 días de duración. Eh, Digamos que ahí vamos subiendo en la gama, eh, enfocados en esas gamas, en estar en el segmento exento de IVA, que es súper es importante en Colombia, porque básicamente, no solo en Colombia, en toda Latinoamérica, 84% del volumen de dispositivos vendidos en Latinoamérica están en el segmento asequible. Es lo que estamos, lo que la mayoría de las personas buscan en Latinoamérica. O sea, es la que es, mueve, esa es la gama que mueve la caja, que realmente... Despacha más productos, ¿no? Sí, y, y más que despachar sí, definitivamente despacha más productos, pero pero lo que vemos es que en ese segmento tipo Nokia G10, G20, es donde logramos un balance entre precio y especificaciones que es perfecto para las personas. Las personas no pueden, no todas las personas pueden gastar mucho, más de un millón de pesos en un, en un smartphone, eh, pero necesitan un equipo que sea balanceado, que les garanticemos... Que van a tener actualizaciones de Android, actualizaciones de seguridad, que es un equipo que les va a durar muchos años eh, y lo pueden cambiar cuando quieran cambiarlo, no cuando se vuelva obsoleto. Entonces, ahí queremos tener equipos para, para, para esas personas. Igual también tenemos equipos en gamas superiores. Otro equipo que tenemos en Colombia hoy es el X20. X20 ya es en una gama superior, ya estamos hablando en, en precio de exactamente. Lerboso. Exactamente, 1.600.000 pesos es el, el rango de precios del X20, pero ya hablamos de un equipo en, una, en un segmento totalmente diferente, entonces hablamos de un equipo que es 5G yo uh -huh. sé que 5G aún no está activo en Colombia, pero es importante cuando nosotros hablamos de, de, de nuestra promesa de marca eh, y los pilares de nuestra marca que los hemos cambiado recientemente y se enfocan en tres, en tres componentes básicos y es Ámalo, confíalo y quédatelo. Entonces, ama el equipo por el diseño, eso está a través de todo nuestro portafolio, confía en él por también nuestra estrategia de software, de actualizaciones de software, actualizaciones de seguridad y quédatelo, es la calidad del equipo, la durabilidad física y, y que el software lo acompaña. Entonces, con esos tres pilares, lo que estamos haciendo es que en todas las gamas queremos traerlos a los consumidores, pero en la gama X queremos traerlo aún más, entonces tenemos un equipo que, como decía, es 5G, hoy no hay 5G, pero pronto va a haber 5G en Colombia y te va a durar hasta que haya 5G, porque va, es un equipo que tiene tres años de actualizaciones de seguridad mensuales, tiene tres años de actualizaciones de sistema operativo, entonces tiene hoy Android 11 y va a recibir Android 12, Android 13, Android 14, entonces es un equipo que va a acompañar a las personas por bastante tiempo, eh, y y claro, una vez esté activada la tecnología 5G, ya sea en formato DSS o formato standalone, alone eh, va a poderse conectar a esas redes en Colombia con los operadores y seguir evolucionando con las personas y cada vez va a tener una experiencia mejor con su equipo. Buenísimo, Juan. Tengo una pregunta que me asalta y es... Sí. ¿En qué momento el X empieza a tener una R... Y se vuelve resistente, <risa> encauchetado, o sea, ¿cuándo pasa eso? Ah, eso pasó hace un par de semanas. <risa> anunciamos un equipo que es el XR20, la versión Rugged Ice de la familia X. Eh, es un equipo que, tengo que hacer la, clar la claridad, que aún no está en Colombia. Entonces, uh -huh. si lo van a ir a buscar a, a los operadores, a las tiendas de retail, aún no lo van a encontrar. Pero sí es Pero... un equipo súper interesante que lo anunciamos con mucho gusto de poder traer toda la promesa de Nokia en un equipo super premium, un equipo 5G con soporte grado militar, soporte a caídas, eh, diseñado para, el, para los aventureros del día a día, o sea que no solamente para, para las personas que necesitan un ruggedize para, para un trabajo específico, sino para los, eh, las personas de deporte de aventuras, para los papás que tienen que darle el teléfono al hijo y que... Y que el hijo con toda seguridad lo va a dejar caer claro. y que van a estar tranquilos que el equipo va a resistir, pero no me gustaría enfocar mucho en ese, sino porque me gustaría que lo hiciéramos cuando lo tengamos en Colombia y que podamos probarlo y puedas, puedas darnos tu opinión del equipo, por ahora los invito de pronto a que vean la campaña que tenemos con Roberto Carlos, el futbolista como patea el teléfono muchas veces y como el equipo, el teléfono sigue funcionando pero ese concepto de Rugged Ice eh, es importante, pero es la misma historia que traemos en nuestros equipos, que nosotros tratamos de hacer los equipos siempre con estructuras metálicas internas, equipos que sean resistentes a las caídas, obviamente un Dice es extremadamente resistente, el video que tienes atrás son el tipo de pruebas que hacemos Exacto. con los equipos, caídas sobre concreto, eh, y son unos, unas pruebas específicas que tenemos que hacer antes de que un equipo salga al mercado, las pruebas de de doblaje, obviamente, cuando lo pones en el bolsillo de atrás, y se te olvida, te sientas, el equipo debe resistir. No va a resistir todas, bueno, el realidad sí resistirá mucho más, pero no todas, pero la idea es que, que te acompañe, que dure, no que, que sea un equipo en el que confías. Buenísimo, buenísimo. Bueno, y, y hay algo que, que es toda una sorpresa en el mercado y es que están llegando accesorios. Sí, sí, sí. Eh, eh, recientemente, bueno, empezamos hace algunos meses con, con una línea de accesorios. Tenemos en Colombia, ese es el BH405, por aquí lo a tener en blanco, de hecho. Muy bonitos realmente. El BH405 es un, un, son unos audífonos inalámbricos con resistencia al agua, el, el 405, eh, muy buena calidad. El driver del audífono es en grafino para tener un mejor desempeño en, en la reproducción del audio y, y son el, el compañero perfecto para nuestros equipos o para personas que aún no tengan Nokia pero que quieran tener unos audífonos eh, eh, de muy buena calidad a un precio exequible. De hecho, el precio de estos audífonos es de 179 mil pesos, que creo que siempre eh, que es un, un tema interesante, pero aquí tengo otros. Sí, estos también unos, los tenemos en Colombia. Estos son los BH205. Todo. No, estos son más asequibles, de ah, ¿sí? hecho. Okay. Sí, estos son los 205, son un poco más económicos, en el rango de 139 mil pesos. Y tenemos una línea más amplia. En Colombia aún no tenemos las otras líneas, pero tenemos líneas con eh, cancelación automática de ruido y de ruido, ambi de ruido, y de ruido ambiental y, bueno, y distintas categorías de... De, de audífonos, nos estamos enfocando mucho en la categoría de audio, en, en la parte de accesorios eh, y, y pues con el tiempo los vamos a ir viendo también en, en Colombia, en el mercado. De hecho, para el, ya iba yo, ¿no? Porque con la alternancia hay mucho home office y la gente pues, de hecho a mí me está pasando ahorita estoy al lado de una obra y, y tengo también una bebé, entonces no sé en qué momento van a gritar <ríe> o va a sonar <risa> los martillazos. Entonces, obviamente, el, el aspecto de cancelación de ruido es algo que seguramente los seguidores de Nokia van a apreciar muchísimo. ¿Eso llegará al país en este año o lo esperamos el siguiente? Mm, digamos que me, me, me regañan si si doy muchos detalles de cuándo <risas> llega, pero espero que no se, no, no tarden mucho. Fantástico, fantástico. Juan, eh, vimos que la resistencia es buenísima, pero hablamos háblanos un poco de las baterías, o sea, porque. Desde la gama de entrada, tengo entendido, hasta la X, son muy buenas, ¿no? Sí, digamos que nosotros tratamos de entregar una, una experiencia buena para nuestros usuarios. Estamos buscando que, que la experiencia se maximice por la gama de precios. Obviamente, los precios, so, es lógico que cuando pagas más, recibes un poco más, pero siempre buscamos que, que tengan una magnífica experiencia. Vamos desde 2.500 mAh, hora en los segmentos de entrada y vamos aumentando a 3.000 miliamperios a 5.000 miliamperios y todos los acompañamos también con estrategias de software para mejorar la duración de la batería. Bueno, primero las baterías son baterías eh, que, que resisten muchos ciclos, que tienen una calidad de fabricación bastante, bastante buena para que duren mucho tiempo eh, con las recargas, pero aparte de eso, los acompañamos con la estrategia de software. Entonces, tenemos nos aprovechamos funcionalidades como eh, la batería adaptable de, de Android, donde se aplica inteligencia artificial para poder eh, aprender el perfil del usuario y basado en ese perfil del usuario, optimizar el consumo de la batería. Entonces, hay ejemplos como cuando, cuando yo utilizo aplicaciones, por ejemplo, de música, y la utilizo en el recorrido de la oficina a la casa, pero después en el día no la vuelvo a utilizar esa aplicación, pero no la cerré, el teléfono comienza a identificar a través de inteligencia artificial que esa aplicación no se vuelve a usar, y comienza a ponerla en un estado donde consuma menor energía, y con eso se logra extender la duración, y por eso en el G10 y en el G20, que tenemos 5050 hora podemos garantizar tres días de duración de la batería con uso normal. Entonces, es esa es estrategia de combinar una muy buena batería, una muy buena calidad de la fabricación, con una estrategia de software que, que optimice el uso. Y eso también se acompaña con, por ejemplo, el brillo adaptable de la pantalla, que aplica la misma teoría de, o la misma inteligencia artificial del, de la batería adaptable para controlar el brillo, brillo de la pantalla y extender la vida de la batería. Juan, cuando hablamos de ese matrimonio entre hardware y software, hay algo muy importante que la gente a veces o no sabe o no ha entendido, y es las actualizaciones, ¿no? Las actualizaciones también ayudan a que el equipo se mantenga bien, ¿no? Que corra bien, que, que no se ralentice tanto y que además sea seguro. En ese orden de ideas, la, las gamas C, G y X, ¿cuántos años podemos eh, eh, esperar de actualizaciones en cada uno y de parches de seguridad? En, en la gama C nos enfocamos en actualizaciones trimestrales de parches de seguridad por dos años. En la gama G nos enfocamos en parches mensuales de seguridad por tres años. Cada mes recibes una actualización de seguridad que ayuda a reducir cualquier vulnerabilidad que pueda tener el sistema operativo y, y en algunos casos también trae eh, mejoras cuando, cuando hay que aplicar alguna mejora al equipo. Y la línea G tiene dos años de actualizaciones de sistema operativo, entonces tienes un equipo que inicia con Android 10 o Android 11, vas a recibir eh, Android 11 o 12 o 12 y 13 y eso garantiza que funcionalidades como las que describía la batería adaptable evolucionen y en la siguiente versión de Android vengan con mejoras y esas mejoras van para el equipo, entonces eso es lo que nosotros decimos de quédate el equipo, porque cuando tú tienes un software que que es el mismo software de cualquier equipo nuevo que puedes comprar en el momento, eso quiere decir que la experiencia del teléfono va a ser a la par de un equipo que, que, que está en el mercado en ese momento. Entonces, te permite extender la vida del equipo eh, y, y tener un desempeño mejor. Nosotros ah, y habíamos hecho un análisis eh, con los primeros teléfonos que lanzamos en el 2017, el Nokia 3, el Nokia 5 y esos equipos venían con, con, con una versión de, de, de software que al final se actualizó hasta Android 9. Y, y esas actualizaciones trajeron para esos equipos en su momento una mejora en la duración de la batería como del 10% por buenísimo. estas estrategias del software. Entonces, mejoran con el tiempo. Buenísimo, buenísimo. Y en ese orden de ideas... Algo que, que la gente nos decía es, bueno, a mí me encantó el 5.4, ¿cierto? Pero llegó ahora el X-20. Que, ¿Quiere decir que lo debo cambiar? Porque es que recuerden que el 5.4 tenía muchos juguetes, ¿no? Inclusive era muy bueno para, para grabar video y para formatos cinematográficos. ¿Cuál vendría siendo la diferencia entre ese 5.4, que era eh, la joya de la familia, versus el X-20, que también está enfocado en video y en cinematografía. Bien, hay diferencias sustanciales. Digamos, el 5.4 era un equipo también en segmento exento de IVA que tenía unas características muy buenas de cámara de 48 megapíxeles, 428 de memoria, pantalla con, con holding display. Y cuando migramos al X20, es un paso más arriba, está en un segmento superior. Estamos hablando de, de un equipo... Eh, que tiene un procesador Qualcomm Snapdragon 480, que ahí siempre me gusta hacer la salvedad, el hecho que sea 480, pero es 480 5G, lo pone en desempeño en la gama 600 o 700, cuando se hacen pruebas tipo Antutu, de verificar el core del, del, del, del equipo, entonces es un equipo mucho más potente, es un equipo que tiene 6 GB de RAM, entonces también es más rápido en el manejo de múltiples aplicaciones. Eh, las cámaras son cuatro cámaras, la principal de 64 megapíxeles, la principal de 32, y, y son cámaras size. Entonces, tienen todo este concepto de size donde no solamente tengo una cámara de muchísima calidad, sino tengo eh, muchas formas de mejorar también eh, las experiencias con la cámara. Entonces, por uh -huh. ejemplo, en modo video, yo tengo modo cinematográfico donde yo puedo comenzar a tener experiencias eh, de grabación de video con alta resolución, con high dynamic range. Entonces tengo una gama de colores súper amplia, me permite ver muchos más detalles. Eh, tengo también implementado en forma de software eh, algunos de los lentes clásicos de Size. Entonces puedo incluir dentro de un video después de grabarlo... Destellos azules para crear un ambiente misterioso, puedo crear eh, reflejos diferentes. Entonces, tiene efectos interesantes eh, que me permite tenerlo, digamos que tener una mejor experiencia. Me permite también grabar con, um, con más frame por segundo, donde yo puedo tener muchos más detalles y jugar después con la edición del, del video. Y en cuanto a fotografía, el equipo tiene un modo noche, que también lo teníamos en el 5.4, pero es un modo noche más avanzado, donde lo que yo hago es, cuando disparo una foto en modo noche, el equipo dispara muchas fotos con distintos parámetros y luego, utilizando inteligencia artificial, hace un apilamiento de las imágenes eh, para lograr mayores detalles. Entonces, ese apilamiento junto con el High Dynamic Range me, me permite, por ejemplo, limpiar el ruido de, de las fotos en la parte oscura. El ruido de las fotos es cuando el negro se ve con manchas blancas, por ejemplo. Me claro. permite retirar esas manchas blancas, me permite definir más los contornos, me permite, con el High Dynamic Range, me permite tener una gama de colores más amplia, entonces me permite distinguir, por ejemplo, las texturas. Porque cuando yo no tengo un High Dynamic Range, la parte oscura, no sé, un, un piso, yo lo voy a ver como solo negro, por ejemplo, o solo un color. Con High Dynamic Range yo tengo tantas gamas de colores que consigo capturar eh, la sensación de la textura del piso. Entonces, Fantástico. Esos son, si esas son de, de las mejores que trae el X20, entonces vamos en 5G, Cámaras mejores, la cámara frontal también es mucho mejor, es una cámara eh, de 32 megapíxeles, entonces los selfies van a salir muchísimo mejores, la pantalla es mucho más grande, es 6.67 pulgadas con resolución Full HD. En el 5.4 hablábamos de resolución HD, entonces Full HD tienes mayor resolución, 1080x2400 eh, píxeles, un brillo de 400 nits. Eh, ¿Qué más tienes en el equipo? Eh, bueno, la fabricación es una fabricación diferente, mucho más robusta, eh, tienes carga rápida también y viene con el cargador rápido de 18 vatios. Entonces es, es una propuesta diferente, es un, un segmento totalmente diferente al 5.4, pero es para los que les haya gustado el 5.4 y quieran migrar y tener un equipo con más características, también es un equipo perfecto. Bueno, y Celo99 nos estaba preguntando si había alguno con 6 GB de RAM para, para juegos, pues acá tiene su respuesta. Y otra de las preguntas que, que nos hicieron antes de empezar este live era, ¿va a haber vida más allá de la serie X? O sea, ¿podemos esperar una serie Z o algo así? Me encantaría, buena idea. Vamos a ver si la podemos implementar. Listo, Juan. Muchísimas gracias, en serio, por toda la información y por compartir tanto conocimiento. Así que, pues estaremos contándoles un poco más las dudas que nos manden de la audiencia. Listo, Felipe. Muchas gracias.